De la noche a la mañana Pero siempre vendrá Tiempos mejores ¡Ay, ay, ay, paisanos! Y con esta chilena ¡Saludamos! de San Juan de ahí para el buen amigo Pedro Salazar y su grupo La Excelencia de Oaxaca. Say ya lo con ta kunsko no na Partaré de él. Y con sentimiento. Nueva Fantasía de Oaxaca.